No, Invento, bueno, estoy quiero, muy contento en aquí. Me encanta. No, me gusta que te gusten las cámaras. Ahora te vamos a preguntar de eso también, el ¿eh? qué? Pero, digo, hablaste de muchos tabúes dentro de la uh -huh. casa. Nacho me parece que tiene una personalidad fuerte Tremendo. por toda esta vida uh -huh. y muchas otras cosas que no habrán contado eh, dentro de la casa, ya que vaya en avión a los cinco años. De un Dos veces al año. Otro, ¿eh? Dos veces al año. Lo habrá curtido bastante, sí. ¿no? Me, me gustó cómo lo contaste, sobre todo, ¿no? La desesperación. ...del niño volando por primera vez y los dos padres de un lado y del otro. Nosotros consultamos con su mamá con una psicóloga infantil... ...si era, podía ser un... Nos dijo, tenéis 50% de posibilidades que el niño suba al avión... ...y tenga pánico a, a volar solo, tan pequeño... ...y nunca más se quiera subir un avión. O que lo tome como un viaje normal... ...y el niño llegó enseñando los calcetines del Barça y... O no felices, nada. ¿sabes? Sí. Porque era muy crudo. Cuando, yo, cuando Mariana se viene a vivir con él para aquí yo vengo a buscarlo, me lo llevo a España de vacaciones, lo traigo a Argentina otra vez y me vuelvo a España. Primero el gasto económico era brutal uh -huh. y el gasto emocional era brutal. Peor. O sea, entonces Peor, era muy complicado, pero bueno, pudimos solucionarlo. Decías ahí en el fragmento que vimos que sentías culpa de haberte enamorado de otra persona y dejar a la mamá de tu hijo. Sí, sí, porque a veces tienes una edad en la cual crees que ya tienes todo armado, tu familia, los negocios, tu niño, hermoso, funciona todo bien, pero sientes otra cosa. Yo creo que ahí. Pero generalmente la gente no siente culpa. Yo estar. sí. Yo sí porque era, era mi modelo perfecto, en lo que había soñado, una familia preciosa. y... Todo dice, bueno, me enamoré de otra o de otro en este caso. No. Y digo, bueno, ya está. Se rompe la pareja, voy por, por lo que quiero hacer. Uh -huh. Pero a vos te dio mucha culpa eso. Por momentos sí. Sobre todo Sentías cuando. Sobre que todo la cuando a ella cuando, y, cuando, y exacto, a tu hijo. Exactamente. Y sobre todo porque sabía que ella se iba a venir a vivir a Argentina. Claro. Porque ya no le gustaba mucho en Madrid. ...y estábamos porque habíamos formado una familia allí... ...yo tenía negocios allí... ...entonces no era solamente... ¿Qué negocios tenías? Peluquerías. Peluquerías. Sí, siempre he sido peluquero siempre. de toda la vida. toda la vida. Y actor, barra actor. Y actor. ¿Vale? Y ahora famoso. No te olvides. <risa> <Famoso>. Popular, popular. <risa> popular famoso. Eh, ¿Y cómo fue la crianza de Nacho? ¿Así a distancia, compartida? Hermosa. Hermosa. varios también. Eh, al principio, cuando es pequeñito... ...viaja dos veces al año... ...y como no tiene problemas en el colegio porque es pequeño, claro. puede estar más tiempo. Mariana nunca, en los años que estuvimos con Nacho, me ha puesto un régimen de bueno. ocho días, o tráemelo ahora, o tal. Claro. Ha pasado navidades, varias navidades, que me dijo, Ro, quédatelo, y que vuelva. Lo único que te pido... Es muy difícil de congelar realmente en otro sí. país. Sí. Generalmente... No, es difícil acá, en el mismo, y venir En el anterior. Era una cuestión lo que dije, lo que dije ahí, que se lo contaba a la Tora. Es una cuestión de, cuando nosotros decidimos separarnos, eh, o yo decido separarme de ella, y ella decide venirse a vivir a Argentina teníamos que te, teníamos un hijo en común que era lo que más quisimos yo cuando comencé con mariana tenía cuando la conocí por primera vez tenía 17 años oh. y a esa época yo quería tener un niño con ella sabes y ella me dice estás loco somos muy jóvenes qué tal y, sí ahora ahora tiene que ser ahora años más tarde lo tenemos y era muy preciado por nosotros muy deseado el apuro por ¿Eh? ¿Por qué el apuro porque ¿Por siempre me... no sé, o sea, no sé. La quizás, quizás ahí... por esto de sanar un montón de cosas y querer experimentar desde otro lado de, lo vivirlo que... Exacto, lo de vivirlo distinto. Exacto, de vivirlo de otra de manera. manera, exactamente. Entonces siempre Nacho ha sido ¿Y nuestro... ella formó rápido pareja también? ya tuvo una relación, no, no, no, no se casó otra vez ni nada, pero mantuvo una relación durante años después que se vino. Eso seguramente también familia. ayudó, ¿no? Que, ¿no? que no haya resentimientos por Exacto. ahí. Exacto. Pero ya desde el, desde el vamos, yo como te digo, conocí a, la, a su familia de cuando tenía 17 años, fui novio de Mariana durante un tiempo. Eh, es como... Años más tarde es como reencontrarnos todos otra vez, no es lo mismo de un novio nuevo, o el, uh -huh. eh, se ha casado tu hija, o sea, ya tenemos una... Nos conocíamos desde hace muchos años y esto ha hecho que fuéramos una típica familia, pero que en pro de lo que teníamos, nuestro tesoro, que es Nacho, que es un tesoro, ¿vale? Eh, cuidarlo, chicos, cuidarlo. Y teníamos un montón de, de cosas en contra. Era muy complicado, estamos hablando del 2003. Sí, claramente. Muy complicado. En España Otro incluso. Otro mundo. Sí. En España Otro incluso. Mundo, también. Sigue siendo lones. En Exacto. Sí. Entonces era era y, y cómo hacemos con él y, y qué va a pasar y cómo cuando vinimos a Argentina y lo apuntamos en una guardería, yo recuerdo una, una directora hermosa que luego entendió mucho la situación. Vamos a mejor evitarlo, no contarlo. No. Claro. ¿Cómo no lo vamos a contar? O sea. No progresamos nada si no lo contamos. No había que contar que estabas ah, con otro hombre. Exacto. Yo digo, mira, mi hijo vive en España en una temporada, vive en Argentina en otra, va, va a ser el jardín y luego el colegio aquí y, y queremos que esto se sepa, no para publicar un anuncio. Es que simplemente. en ese momento había un tabú. Claro. claro. Era muy complicado. En pocos años cambió todo tanto. Y era falta... muy, sí, sí, era muy complicado, chicos. No, no, no, no, no se asumía. ¿Tu culpa era porque te enamoraste de un hombre o porque simplemente te enamoraste de otra persona? Porque me enamoré un hombre. Claro, debe ser. Eso fue tu culpa, eso te es, lastimó. Esto fue, no era por ver, romper la familia. Es, claro. A ver, era una, era una culpa por ambas partes. porque Doble. Si era una chica, pues mira, igual tiene otra mamá, yo qué mm. sé. ¿Me explico? Y además porque yo mi situación eh, emocional de, de relación, de matrimonio, de familia, era preciosa. Ajá. O sea, yo llegaba a trabajar y estaba Mariana y confinaba. Mariana no se lo vio venir, no se dio cuenta. Sí, ah. sí, tuvimos como... Mariana me conoció hace muchos años y siempre vio en mí que yo era un poco rarito. Claro. La palabra rarito. Rarito, claro. en, ese, en esa época. Claro. ¿Qué le dijiste? incluía lo rarito? que incluía lo rarito? rarito? Porque pues de repente había tenido relaciones sexuales con hombres. Claro. No, eso ya me di cuenta, pero. Vale, pero, pero... ¿Pero qué era lo que descubría eso? Este? Ojo, es muy complicado. ¿Era lo que que eso hasta que un día lo constatamos. Digo, en, en, ¿en qué te agarró? No, no, nada, no, ah, no, no, no simplemente no, vos, una de fue vos. una cuestión de claro. honestidad. Mira, de hecho nos conocimos en una discoteca que, no sé si lo conocéis muy jóvenes todas, a ver. ¿vale? Que se llamaba Búnker en la calle vamos sí, okay, okay, okay. no, no, no. Somos jóvenes, pero no tan. No, <risa> y íbamos a, <risa> no a bailar no, a, dimensión, que... a dimensión en la calle Córdoba y okay. en Búnker en la calle Anchorena. Sí, sí, sí. Sí, <risa> Búnker. Chicos. Claro, Bunker Entonces, era Bunker, sí. sí. Y era genial, y <risa> estábamos <risa> genial y de repente... <risa> he ido, Mira, he ido. Yo no fui nunca. Sí, no, sí, yo no, fui sí, sí tampoco. yo no soy de acá. Eh, Moria iba mucho, sí, ¿no? ¿no? Sí, claro. es una sí, sí, discoteca sí, preciosa, no. que, que ahí además entrabas a ese palacio, y era un sí. respirar libertad sí. en esa época. Claro, claro. era uno de los pocos lugares donde Exacto. había libertad. Sí. Había chicas, había chicos, había... Vamos a escuchar a Nacho hablando de su mamá, que obviamente lo marcó mucho.